Empezamos en uno, dos, tres. Listo. Buenas tardes a todos, a todas, a todos desde sus lugares donde nos están viendo. Es para nosotros un placer poder compartir otra tarde más eh, en esta trayectoria que, que hemos ido desarrollando, donde vamos reflexionando un poco alrededor del tema de la pandemia y la economía de la pandemia. Este, hoy eh, tenemos el gran placer de contar con eh, Bruno Reidal con nosotros. Eh, Bruno es eh, brasileño, él es filósofo y teólogo, doctorado en Economía Política Mundial de la Universidad Federal de ABC, militante en la Unidad Popular y miembro de la Iglesia Betesta de Sao Paulo. Eh, hoy Bruno nos va a estar eh, compartiendo un poquito alrededor de este tema de teología y economía, por una economía reproductiva popular. Bruno, bienvenido. Encantados, encantadas de tenerte por acá y eh, te dejo el micrófono para que puedas compartir con nosotros. Gracias, Carolina. Gracias a todas, a todos, a todos Es un honor poder estar con ustedes. Bueno, soy brasileño. Así que ya le pido perdón porque es muy probable que voy a asesinar muchas veces la gramática en español, así que, <risa> perdón, pero voy a intentar compartir algunos contenidos que he aprendido recién. Y en especial con la producción teórica que se, ya, ya, se ha desarrollado por el DEI, en referencia al DEI. En los últimos años tengo trabajado con en mi investigación en economía política mundial a partir del DEI, así que era inimaginable hasta poco tiempo poder participar de alguna manera, eh, compartir algunos contenidos en un taller eh, socioteológico, en un conversatorio como este, así que es un honor de, de corazón en portugués. Bien. Eh... En un primer momento, cuando nosotros imaginamos la relación de teología y economía, puede ser, eh, ser extraño, o no, si ya estamos acostumbrados con algunos contenidos como los que por medio del DEI se desarrollan y otras eh, discusiones en América Latina en especial. Pero para empezarmos una charla, eh, un solo común a partir del cual podemos sembrar algunas ideas. Me gustaría de definir de alguna manera una idea de economía, una estructura de, a partir de la cual nosotros hablaremos de economía para articular con el tema de la teología. ¿sí? Eh, bueno, cuando pensamos, tenemos nuestras ideas con respecto a economía, en el día a día, en nuestra vida común, en la calle con la gente, eh, asistiendo los periódicos o algo así, nosotros tenemos una primera impresión de que economía estaría conectada con emprendedorismo o empleo, o más bien el mercado, los negocios, eh, inversiones, la bolsa de valores, gráficos, matemáticos y algo que se va complejificando. Y sí, es verdad, son operaciones complejas, pero no por su funcionamiento. Son complejas por su materialidad, que nosotros olvidamos, ¿ves? por otra y que necesitamos resgatar. Eh, la economía en ese sentido se está reducida a cómo operamos nuestra producción, cómo operamos nuestro día a día para reproducir dentro de nuestra sociedad, pero reducidos a lo que nosotros mismos criamos, reducidos al mercado, a los negocios. Reducidos a una manera de organizar nuestra vida para que sea productiva y reproductiva. Pero eso no es la economía, sino que una manera de organizar nuestra economía. ¿De qué hablamos cuando hablamos de economía entonces? Para que empecemos esta idea de, de definir una economía, me gustaría de, de tomar un dilema que se ha colocado en muchos territorios no solamente en Brasil, más en especial en Brasil. Durante la pandemia, eh, con una tensión, si volvemos a nuestras actividades comunes de todos los días, o si no, vamos a aislarnos, cada uno en su casa, en su habitación, en su espacio, se ha colocado por las élites, por algunas dirigencias eh, políticas y aún por los periódicos grandes y de gran circulación, el dilema, salvar la vida o la economía. En este punto, tenemos entonces que vida y economía no son lo mismo. En cierto punto, esto es verdad, porque el mercado y nuestro cotidiano, el, el, el comercio, los negocios en real no son... Eh, la vida. Son diferentes de la vida. Pero junto con el dilema, teníamos una solución. Tener que volver a vivir como siempre vivimos. Trabajando, empleados, produciendo, consumiendo, vendiendo las cosas, cambiando por dinero nuestras mercadorías y todo lo demás. Bien, la vida o la economía, pero tiene que abrir los negocios para que la economía no se muera. Si quiere vivir, trabaje, vuelve tu vida común y la vida está garantizada. O sea, la economía comprendida como el mercado determina la posibilidad de vida y no al revés. Y ahí tenemos un gran problema. Sí, la economía no es solo el mercado, pero reducir al mercado en oposición a la vida Junto con nuestra manera de vivir, el mercado, los negocios, determinan cualquier posibilidad de vida. Si quieres vivir, lleva va a trabajar. Si quieres que la vida esté garantizada, pega el autobús, te va a tu trabajo, lleno de gente, con el riesgo de contraer, contra, contraer el virus, llevar el virus para tu casa. Eh, la gente próxima de nosotros, el y todo lo demás, todos acamados, con el riesgo de morir, pero bueno, la economía es más importante, el mercado, su funcionamiento es lo más importante. Este era el dilema que era eh, disponible para que nosotros teníamos que, bueno, si yo no volver a trabajar, moriré de hambre, porque la economía determina cualquier posibilidad de vida. Y esto es un efecto de la reducción de toda posibilidad de economía al propio mercado. Y no es algo que... Es tan simple, tan sencillo, si percibe, porque si charlo con la gente en la calle y hablo sobre, bueno, cómo vamos a organizar para vivir mejor, no tiene la posibilidad de imaginar que no sea trabajando, empleado. Las personas son reconocidas como personas cuando están trabajando, cuando tienen empleo, si no, no son dignas, no, no están contribuyendo para la nación o para la economía o para la producción y todo lo demás. O sea, la economía como mercado es determinante para la, para la vida. Pero sin mercado llegamos hasta aquí. Nuestra especie ha llegado hasta aquí. Sin mercado, nosotros podemos vivir. Sin los negocios, podemos organizar la vida de otra manera para garantizar que todos puedan vivir de otra manera nuestros pueblos originarios viven de otra manera nosotros en pequeños ambientes también vivimos de otra manera no tenemos como la referencia el mercado reproducimos nuestra vida de otra manera de otro modo así que sin mercado sin negocios sin inversiones sin dinero es posible que exista exista vida pero sin vida no es posible ninguna producción humana entonces la vida es el punto de partida para pensar cualquier organización de nuestra producción, de nuestra reproducción. Pero al revés no. Esto puesto solamente como un paralelo. Nosotros podemos pegar una parábola de Jesús. Y le dije que le construye la casa en la arena o en la roca. Quien construye su casa en la arena, cuando llega un tiempo de crisis, la casa le cae. Pero en la roca, la casa se sostiene, se mantiene. Si nosotros construimos nuestra casa en la arena, como las posibilidades de vida, donde dónde vamos a vivir, cómo vamos a vivir, en un momento de crisis se cae y nosotros morimos y no tenemos dónde habitar. Pero en la roca estamos firmes. En nuestra analogía, este paralelo, la roca es la vida, el punto de partida para cualquier casa posible que se sostenga, que se mantenga. Pero la arena es el mercado, cuando lo tomamos como el fundamento de toda la vida posible. Oikos en grego, como muchos de nosotros, de nosotros aquí ya, ya lo sabemos, significa casa. Entonces, esta parábola es muy interesante para que pensemos las cosas y chaleemos con nuestras comunidades. La casa se construye en un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Una producción que puede ser cambiada como el mercado o la vida y tiene reglas propias o leyes propias o una dinámica propia y no se puede cambiar. Existen condiciones mínimas y necesarias para que la vida se reproduzca. Y no solo la vida de los seres humanos, sino que toda la vida. Entonces, estas leyes son firmes o suficientes para que cualquier casa se, se pueda construir. Oikos, la casa, no mía como la regla de la casa. Las casas y las reglas de las casas pueden cambiar, pero su fundamento no. La economía puede se organizar de diferentes maneras, pero eso puede tener como fundamento, como punto de partida, la vida misma y su dinámica propia, sus condiciones para que sea posible la reproducción diaria de la propia vida. Bien, este paralelo, este uso de la parábola para pensarmos la economía, ya es una aproximación del espacio en que podemos articular la teología y la economía. Si la economía no es el mercado y su funcionamiento, ¿por qué? Podría ser de diferentes maneras de esa, esta organización. Y si, sí, una manera de organizarnos que depende de termos conscientes de que la vida es la referencia para todo lo que haremos. Bien, ahí nosotros no podemos reducirnos al mercado y sin criticarlo, A criticarlo de un punto de vista no técnico sino basado en valores. Y ahí como, se, como ha trabajado y nos ha presentado la Kielamert por tanto tiempo, eh, la economía en este sentido, nosotros definiríamos como la reproducción de los factores de producción o de los factores productivos. O sea, organizar o planear nuestra vida de manera de que las condiciones de reproducción de la vida estén garantizadas porque de otro modo nosotros podemos organizarnos a manera de vivir destruyendo las condiciones de la vida al día siguiente y así que racionalmente justificando nuestra propia muerte o nuestro suicidio que, en que la llaman, se llama de suicidio colectivo pero entonces este paso detrás de discutir economía, no por las operaciones vigentes en un mercado, sino retomando el fundamento de toda economía posible, de toda organización posible, de toda estructura productiva posible, que es la vida, ahí nosotros podemos desarrollar la articulación primera entre economía y teología, porque estaremos trabajando con los valores a partir de los cuales nosotros construiremos nuestra sociedad, nuestras comunidades, por las cuales criticaremos las estructuras que son vigentes en nuestro día a día, y los mitos que nosotros tenemos al respecto de qué son las cosas, de cómo explicar el mundo que nosotros vivimos. El dilema de la vida o la economía está estructurado en una serie de mitos que precisan ser criticados, en una serie de valores que precisan ser transformados reposicionados. Pero esta discusión no es una discusión de operaciones técnicas, de gráficos y tal. Eso puede hacer parte en un segundo momento, pero el primero es la crítica a sus fundamentos. O sea, la crítica de, desde los puntos de partida para cualquier economía posible. Bien, esa es una primera parte de lo que gustaría de compartir para que pudiésemos eh, charlar sobre la economía y la teología. Y así me gustaría en un segundo momento, que ahora empezó esta charla, eh, pensar o proponer tres principios necesarios, pero podrían ser otros o mucho más, pero tres principios necesarios basados en algún valo, algunos valores para una economía que sea reproductiva, o sea, que tenga en su manera de percibir la vida, la necesidad de garantizar las condiciones para que la vida se reproduzca. Pero no sois solo solamente eso, sino que también popular. O sea, que recuerde que esto no es una decisión de un grupo de expertos, sino que tiene que ser una manera que nosotros pensamos y compartimos valores de la gente. Y no son valores nuevos que caen del cielo o se sacan de la nada, sino que de nuestra propia manera de vivir, de nuestras historias, de nuestras tradiciones, diferentes tradiciones, de nuestras eh, experiencias comunitarias, donde nosotros podemos sacar algunos valores que nos ayudan a organizar no solo la Técnicamente, cómo vamos, a hacer las cosas, sino como cuáles los criterios que vamos a utilizar para diariamente pensar, discutir, aprender, planear, organizar nuestras vidas y las vidas de nuestras casas, nuestras familias, nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestras comunidades. ¿Sí? Bien. Eh, el, prim el primer principio que me gustaría de, de sacar nosotros podríamos llamar de vivir el tiempo presente. Vivir el tiempo presente. Pero vivir el tiempo presente, como un principio para organizar la economía, no es lo mismo que bueno, ser un mediatista. Vamos a vivir al máximo y gozar al máximo y consumir al máximo porque solo, nosotros solo tenemos hoy. No. Vamos a organizar nuestra vida para que el día de hoy permanezca. Es una manera diferente de pensar. Normalmente, pensamos en la capacidad de optimizar nuestra, nuestras estructuras de acumulación. Cómo ganar más, optimizar nuestra, nuestras, nuestras ganancias, nuestro eh, uso de los, de los recursos que tenemos disponibles. Bien, ¿cómo vamos a estructurar todo eso para acumular para sacar lo máximo posible. Pero esto no le lleva en cuenta las condiciones de reproducción de la vida. Todos quieren optimizar al máximo, acumular al máximo, organizar la economía para que se tenga la mayor productividad, los mayores daños lo mayor de todo. Y al paso que se va desarrollando eso, se va destruyendo las bases de la vida. Al paso que se va avanzando, en la acumulación, en la explotación, en la producción de, de, de bienes, en el desarrollo de la tecnología que despoja las fuentes de la vida. Bien, nosotros no estamos viviendo hoy, estamos viviendo el futuro. Estamos acumulando para un día llegar a algo. Y esto es muy problemático, porque se acumula no para que se use. Sino que para que tenemos un día y se acumula, se acumula, se acumula. De modo que, bueno, ¿cómo se justifica moralmente que alguien tenga tanto y tantos tienen nada? bien No, haberán inversiones para que en el futuro todos podamos tener un poquito más y distribuir mejor y todo lo demás. Pero tiene que acumular. Nunca es el suficiente. Siempre tiene que acumular. Nancy Cardoso, cuando estaba acá en el taller, creo que en el tercer encuentro, se trajo, por ejemplo, un, eh, algunos datos que indicaban el 1% más rico del planeta se acumuló más riqueza, los 50% más pobres son más pobres. Bueno, ¿cuándo, ¿cuándo es el límite? ¿Cuándo debemos parar? O mejor, ¿cuál so, ¿cuáles son los criterios que nosotros tenemos que utilizar para interrumpir la acumulación. Basada en la necesidad de reproducir las condiciones de producción de la vida, nosotros tenemos que pensar en tiempo presente, en el hoy. Cómo nos organizamos hoy para que el día, el día de hoy permanezca. En Brasil, nosotros tenemos un pueblo originario que son los Yanomamis. Los eh, tienen un mito que le voy a contar a ustedes. El mito es, el cielo se va a caer. Un día el cielo va a caer. Y este día nosotros no tenemos que hacer, él va a caer. Esta idea de que el cielo se va a caer está fundada, está basada en una cosmogonía muy bonita que dice lo siguiente. El en el principio, todo, es, todo era humano, todo era humano. El humano ha evolucionado y cambiado, transformado en otras formas. Así que el humano se ha transformado en árbol, se ha transformado en ríos, se ha transformado en jaguares, se ha transformado en pájaros. Y, bien, el humano se ha transformado, excepto el jabuchi, ¿no? nuestra tortuga, pero, ¿por qué es, era el, el jabuti para no ser, no ser humano? No sé. <ríe> bueno, todo era humano, excepto el jabuti pero se ha cambiado y transformado en, en humano. Y toda vez que un humano muere, se va a arriba del cielo. Cuando un árbol es derrubado, se va arriba del cielo. Cuando un jaguar es, es muerto, se va arriba del cielo. Cuando se mata un mono, se va arriba del cielo. Bien, los humanos arriba del cielo, cuando nuestros hermanos y hermanas mueren, se van arriba del cielo, a cada vez más pesados, pesados, pesados, pesados, pesados, hasta el día que el cielo se va a caer. O sea, no hay que hacer, va a caer. ¿Qué podemos entonces eh, pensar en postergar la queda del cielo? Postergar el futuro trágico. Del fin. Así que toda la comunidad Yanomami se organiza para que se, no se maten los humanos, para que no se destruyan la floresta, para que no se maten los jaguares, para que no se maten los hermanos y las hermanas, porque cada vez que se mata, se va al cima del cielo y se pesa y el cielo se va a caer. Así que a partir de la colonización en 1500, eh, empiezan a matar todos los humanos. Y los Yanomami imaginan y ya anticipan, es el inicio del fin, porque el cielo ahora va a caer. Mira cómo se mata. En este mito tiene la racionalidad de vivir hoy de manera que el día de hoy sea posible la mañana. De una perspectiva moderna sería algo muy conservador, pero de una perspectiva reproductiva es algo muy sensato, muy racional. No en el sentido de que no se debe hacer nada, sino que nosotros tenemos que pensar cómo organizar nuestra vida para que no destruyamos las condiciones de reproducción de nuestra vida. Porque como vivimos, matamos a todos y todas. El cielo se va a caer. Es una, un, un mito muy bonito y que nos apresenta esa, esta racionalidad de reproducción de vivir hoy de manera que el día de hoy sea posible a la mañana, de manera que mi hija que tiene casi dos años de edad sea, tenga un día de hoy a la mañana, que, que la pueda vivir bien. Desde su nacimiento yo pienso ¿Cómo serán sus 30 años? ¿Cómo estará ella? ¿Cómo será el mundo en el que ella está viviendo? Tirar las condiciones de reproducción de la vida, o tenemos hecho tantas muertes de nuestros hermanos y hermanas, de los de recursos naturales del de, de, de, de, de, de entorno en el cual vivimos y del cual dependemos, tan destruidos, tan violentados, que ella no tendrá posibilidad de vivir más o vivir mejor. ¿Cómo serán las cosas? Entonces, esta discusión de valores. O principios que nos ayuden a orientar la manera de organizar la vida es fundamental y no se da de una manera técnica o operacional. Esto, esto, esto es el espacio que nosotros tenemos de resgatar nuestras espiritualidades, el espacio que nosotros tenemos de resgatar nuestros mitos, nuestras tradiciones, las organizaciones populares, familiares, los lazos comunitarios en los cuales nosotros podemos nos firmar para pensar otro mundo, otra manera de reproducir nuestra vida diariamente. Y no se sairá de alguien iluminado que tiene un poder y decide por todo, sino que o nosotros tomamos la vida de nosotros mismos o para dónde vamos. Bien, el segundo principio es el principio de la necesidad o sea nosotros no vamos al mercado para comprar una bolsa de arroz o de frijoles nuestro plato brasileño arroz, frijoles, carne y bueno no es eso que nosotros vamos a hacer por una preferencia porque nosotros gostaríamos prefiero eso que eso sino que una preferencia eso es posible después de que las necesidades fundamentales estén cumplidas, garantizadas. Nosotros vamos para consumir lo necesario. No es una opción comer o no. Saciar la sed o no. No es una opción. Nosotros necesitamos hacerlo. Así que la necesidad es un punto fundamental. Porque por veces se discute como si estivésemos, nosotros estuviésemos preferiendo algo y, bueno, esto es mejor que otro. No, nosotros estamos saciando necesidades. Así que, ¿cómo organizamos nuestra vida para saciar estas necesidades? Esto no significa saciar la necesidad. Eh, algo como que necesidades básicas. Bueno, bueno, si todos tienen las necesidades básicas saciadas, eh, está, está muy bien, está pronto. No, son necesidades fundamentales, indispensables, de las cuales no se tiene que hablar, sino que no hay o que hacerse no atenderles estas necesidades. No, de, de tal manera que no se implica solamente en el que yo consumo, cuál objeto, cuál alimento cuál servicio yo consumo, sino que cómo este servicio... O cómo este objeto, cómo este alimento llega para que yo pueda consumirlo. Esta dimensión también, también se habla de una, de una dimensión de necesidades. Yo dependo necesariamente de la vida del otro que trabaja e entrega su tiempo para que yo pueda comer, beber, vestir. Una vez en mi comunidad, con, charlando con los niños y las niñas, más o menos unos 60, 70 niños y niñas, y pegan una bolsa de arroz y, bueno, ¿cuál, cuál, ¿cuál es el valor de esta bolsa? Y los niños, las niñas, eh, bueno, cinco reais, cinco reais. No, es el precio, ¿cuál es el valor de esta bolsa? Y todos se miraban al otro, uno al otro. Y... Bueno, es vida. El valor de este arroz es vida. La vida de quien ha trabajado o cambiado su fuerza de trabajo, su fuerza de vida, su tiempo de vida, por, un, por dinero, un tiempo que nosotros llamamos de salario. Y ha gastado su tiempo para que llegase el bolsa de arroz en su casa, en su habitación. Alguien ha cocinado para que tú puedas comer, pero antes, alguien ha sembrado, alguien ha preparado la tierra, alguien ha transportado esa bolsa. ¿Cuántos tiempos de, cuánta, de tanta gente que se ha pasado de mano en mano hasta llegar a tus manos? ¿Cuál es el valor de eso? Es necesaria la vida del otro para que yo viva, para que yo pueda consumir, para que yo pueda respirar, para que yo pueda ir a mi empleo. La vida de, del motorista de autobús que yo pego yéndote gente para ir al trabajo, la vida de él es necesaria para que mi vida prosiga, mismo en una manera maluca que nosotros estamos viviendo, pero es necesario. Así que, perceber la necesidad de la vida nos empuja a cómo vamos a planear la vida de manera que respete estas necesidades. Nosotros estamos charlando aquí por una increíble red, increíble red de internet con aplicativos, bueno, eh, algo in increíble. Pero alguien ha hecho algo, trabajando de alguna manera para que la luz esté en mi casa, la energía eléctrica llegue a mi casa, para que la internet no esté estable, para que exista toda, todas esas cosas. O sea, yo dependo de tanta gente que ni tengo idea de quiénes sean las, esas, estas personas. Pero es necesario su vida para que en mi vida esté aquí con ustedes, charlando de una manera inimaginable a poco tiempo atrás. Y bueno experimentar y experienciar esto esta, esta esta cosa maravillosa que compartir algo, así como escuchar, aprender cuando podemos charlar unos con nosotros uh, en poco tiempo. Bueno, mira, es necesario. Así que cómo vamos a organizar de manera que esta necesidad sea respetada. Nosotros tenemos una visión diferente del trabajo diferente de las funciones de la sociedad, diferente del alimento, diferente de los objetos con los cuales nosotros nos relacionamos. ¿Sí? Entonces es un segundo principio que necesita. Y el tercer principio, último, sería del tiempo de gozo que nosotros necesitamos. El tiempo de agradecer, de aprovechar, de sorrir. De llorar, pero de vivenciar todo el fundamento de la economía que es la vida. Charlando con mi compañera, por estos días eh, el, el, ella trabajaba en una industria, una fábrica de cosméticos, y nosotros charlábamos de cómo era su rutina de, de trabajo y cómo pasaba tanto tiempo trabajando en tantas cosas que ni, ni veía el, el resultado de su trabajo, pero su vida drenaba por un trabajo incesante, horas de trabajo. Y bien, pensamos no solamente en ella, sino que en la gente más vieja que estaba trabajando en su misma industria hace años. Y su tiempo ha pasado, y cuánto tiempo ha tenido con sus hijos sus hijas, ¿Cuánto tiempo ha podido disfrutar de un momento de paz, de curtir con su familia, de charlar uno con otra y no ha sido consumida por la necesidad de mantenerse viva por medio del comercio, del mercado y tal y tal y tal, de venta de su trabajo? ¿Cómo, cómo está esta gente? ¿Cómo, ¿Cómo se da eso? No tiene tiempo de gozo, de agradecer, de percibir las dinámicas que fundamentan todo lo que hace. Mismo de percibir que, ¿ven? Estamos siendo asesinados a los pocos. Estamos violentando, robando nuestra vida poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿Dónde vamos a llegar? La vida no es eso. La vida no es el dinero. La vida no es eso. ¿Pero qué es entonces? ¿Cómo voy a agradecer? ¿Cómo voy a perceber que necesito del trabajo de otro y de la otra y del vecino y de la vecina? Yo tengo y... Bueno, ¿cómo vamos a organizar y vivenciar estas comunidades? Yo vivo en San Paulo una ciudad gigantesca, con millones de personas. Y la gente, nadie nació acá. La, ma la mayoría de la gente viene de algún lugar, de algún, del interior del país, eh, por algún motivo, por no, alguna situación específica pero se llega, va más o menos próximo al centro de la ciudad, quien tiene alguna condición, pero la mayoría, la periferia de la ciudad, como son la mayoría de las ciudades en América Latina, con sus favelas, con sus espacios de periferia, en que la gente llega y no conoce al vecino, no conoce a la vecina, cada uno tiene su trayectoria, y cómo se constituye una comunidad con ese grupo de gente, cómo se perciben como gente, cómo tienen tiempo para gozar la vida con... con con una comunidad viva, feliz, si sí, todos tienen que coger todos los días para trabajar, para buscar un empleo, un subempleo, para ser superportado y todo lo demás. Entonces, necesitamos ese tiempo, ese valor, que es tiempo de descansar, de gozo, de agradecer, de desacelerar la vida como nosotros tenemos vivido. Y estos tres puntos, estos tres principios que he sacado para charlarnos un poquito, yo imaginé he imaginado. A partir de un mito semita, una historia muy bonita, que es del pueblo hebreo cuando sale de Egipto y llega al desierto. Y cuando llegan al desierto, eh, bueno, tienen que construir una nueva manera de vivir en una situación de crisis, de escasez. Pero solamente saben vivir como se si vivía en Egipto. Así que Egipto tenía un faraón. Y la esclavitud, la explotación. eso saben vivir de esta manera. Hace falta de comida y van atrás de Mosés y dicen a Mosés: Bueno, ¿dónde está la comida? Nosotros teníamos en Egipto, cuando se eres explotado, cuando tenía esclavitud, cuando tenía el faraón, tú ocupas el espacio del faraón, por favor, ¿dónde está la comida? Llega la comida. El maná, que nadie sabe lo que es. Y bueno, vamos entonces a guardar, acumular, hacer como se hacía en el Egipto. Alguien te traía comida, la mayoría de la producción fica en manos mano de los pocos. Nosotros tenemos nuestra parte, pero entonces vamos a pegar. Pero había un ordenamiento, un ordenamiento que era solamente pegar el necesario. Algunos no pegaron, solamente no sacaron solamente el necesario acumularon en el día siguiente este necesario, no se podía comer, sino que estaba eh, putrificado apodrecido, mal. Y bien, yeah, entonces pedagógicamente saquen solamente lo necesario. Tenían que organizar a vida para que fuese reproducible, para que soportasen un tiempo de crisis, de escasez, saquen lo necesario... Garantigan, garantizan que el día siguiente tiene nuevamente algo, como era el último día de la semana a llegar el sábado. Y bueno, por la mañana ustedes no van a trabajar, no van a pegar la comida. Saquen hoy, porque la mañana es el día del gozo. Es el día de descansar, de agradecer la posibilidad de vivir, sobrevivir como un valor. Uh, es una historia muy interesante porque el pueblo tiene que se organizar de una manera diferente. Y esta es la crisis que nosotros vivimos cuando tenemos que pensar en nuestra pequeñez, en nuestras habitaciones, en nuestras charlas. ¿Cómo es posible organizar la vida que no sea en torno del mercado, de la explotación y todo lo demás? Bueno, aquí estamos en el desafío de construir principios, valores que baseen la vida para organizar un pueblo y una comunidad que sea, se reproduzca y dure más do que uno o dos días do que uno o dos años sino que evite que el, eh, el cielo se caiga ¿Sí? Bueno, es lo que gustaría de compartir un poquito con ustedes eh, y espero no tener asesinado tantas si veces la gramática y ni el vocabulario en español pero gracias de todo corazón a todos y todos saludos y saludos especiales eh, un saludo especial a Marí que está así, recuperando ahí de COVID. Dios le proteja. Muchas gracias, Bruno, por compartirnos esta, esta reflexión que, que nos hace pensar, que nos invita a, a cuestionarnos. Y eh, vamos a ver si tenemos algunas preguntas eh, en el Facebook. Sí. Uh -huh. Ok, bueno, primero unos saludos, nos saludan de Marlene Dorado de la Red Ecuménica de, de Artemisa en Cuba y Freddy Barragán del Centro de Formación Diocesano de San Marcos en Guatemala y nos dejan una pregunta, nos dice, bueno, acá en Facebook dice Denis Denis, <ríe> dice el neoliberalismo, desde Brasil el neoliberalismo eleva el mercado a la condición de ídolo que exige sacrificios necesarios, ¿es posible superar el mercado de forma definitiva? Una economía de mercado o con mercado. Gracias y brillante e inspiradora exposición. Bruno, no sé si querés referirte a esta pregunta. Ah, sí. Bueno, gracias, Denis, Denis <ríe> por la, la pregunta. Y bueno, creo que no es tan simple, obviamente, yo decir, bueno, es posible, no es posible sino que nosotros tenemos que comprender que imaginar una otra manera de vivir abre condiciones para que nosotros construyamos una nueva manera posible de vivir. Nosotros podemos imaginar cosas increíbles, si son realizables o no, se decide en una construcción histórica y las dinámicas de la vida son muy más complejas do que los planeamientos que nosotros hacemos. Así que construir estas ideas eh, de que un mundo sin mercado, que hoy parece tan lejos, uh, nos permite encontrar estos principios, los valores, para, regular, para que regulemos la manera que vivimos. Así que, bueno, ya que es una charla entre brasileños, nosotros vivimos un momento muy interesante con gobiernos progresistas por medio de los cuales la gente ha recibido créditos, ha eh, mejorado su consumo, ha mejorado su capacidad de, de, de actuación en el mercado y todo lo demás. Y bien, esto tiene su función, pero no ha resolvido el problema. Las dinámicas son las mismas. Se ha hecho algo posible, no el mejor ni la única posibilidad, más una experiencia, baseada en determinados valores. Entonces, imaginarnos otras maneras de vivir, nos ayuda a crear proyectos que sean mejores do que la manera que vivimos. Entonces, tenemos que criticar, por ejemplo, la experiencia vivida por esos gobiernos, por nuestro gobierno pro progresista, esos límites. Más imaginar que algo fue hecho, se ha hecho y así que se ha hecho, nosotros podemos trabajar en este algo en esa experiencia histórica y de disfrutar de sus resultados, sus efectos, intencionales y no intencionales, lo que se ha creado. Entonces hay una dinámica que Frank trabaja como una dialéctica de la historia, en que nosotros vamos a crear algunas imágenes, en que nosotros vamos a so tener sueños de cómo deberían ser las cosas. Pero esto no implica una realización de este sueño porque la dinámica de la vida es muy más compleja que lo que uno y otro, un grupito o otro, consiguen imaginar, sino que tenemos entonces valores para organizar nuestra vida hoy, respetando las dinámicas de vida que están presentes en nuestro día a día. Tiene toda razón de que el mercado es un ídolo, porque así como, como es una producción humana, se ha hecho una producción referente para la condición de toda la vida, o sea, decide sobre la vida de quien le ha creado, ocupa la misma posición de lo que, eh, da los ídolos en el tiempo de los profetas. ¿Eh? Bueno, como le dice Abacuque, eh, en respecto al problema de los caudeos que invasían, invadían Israel, creen en su propia fuerza, creen en sus redes, sacan sus redes. Y dicen, bueno, son nuestras fuerzas, nuestras redes que han hecho que nosotros ganemos eh, la batalla. Bueno, todo, bueno, esto es una idolatría porque somos solamente reyes. Y, hay, y este, el, este punto, el mercado ocupa el mismo, el mismo espacio. Nosotros debemos criticar este espacio. Pero de la noche al día, nosotros no sabemos qué se pasará y si es posible superarlo de una manera tal que no haya más mercado. Pero se puede derrumbar su idolatría sin grandes problemas. De tal manera que dinero, mercado, ha existido en muchos lugares, en muchos pueblos en nuestra historia pero no necesariamente ocupar el espacio de única institución posible o necesaria o fundamental para la organización de producción de la vida. El mercado funcionaba con el excedente producido por algunas comunidades, en la troca de un país, de un territorio, de un pueblo con el pueblo de otro, pero nunca internamente, no necesariamente. O sea, el mercado no se ha ocupado en espacio de ídolo y puede ser derrumbado sin problemas. Podemos organizar nuestra vida con un tipo de mercado diferente, sí, que no esté basado en la explotación, quizás, pero cómo vamos a organizar depende de las posibilidades disponibles, de cómo vamos a trabajar estas posibilidades, pero sí, a partir de estos valores que nosotros hemos creado, a partir de las ideas que tenemos del mundo mejor, de cómo imaginar este mundo. Espero haber contribuido de alguna manera con esta, esta charla y gracias una vez más. Gracias Bruno. Eh, esas son las, esa era la pregunta que teníamos desde el Facebook. Eh, te agradecemos montones por este tiempo y agradecemos a quienes nos están también. Eh, siguiendo en estas tardes eh, por el Facebook, eh, estaremos la próxima semana con otra interesante presentación. Eh, nos despedimos entonces eh, de todos los que nos están siguiendo por medio del Facebook Live. Que tengan todos y todas una bonita tarde.